Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz inicio de día. Vamos a iniciar nuestra jornada, dándole gracias a Dios. Es mitad de semana, el Señor nos bendice inmensamente. Cada uno de nosotros somos súper bendecidos, tenemos muchos, muchos motivos para decirle a Dios gracias y para encomendar también. Tendremos muchas razones para orar, para venir hoy delante del Señor y decir, Señor, en tus manos me pongo.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 La Basílica de San Juan de Letrán hace parte de las cuatro grandes basílicas de Roma y es la basílica, la cátedra del Obispo de Roma. Eh, el Papa es Papa porque es Obispo de Roma. Y la Basílica de San Juan de Letrán es eh, la sede del Obispo de Roma. Vamos a, a encomendar a Dios, vamos a orar por nuestro Papa, por sus intenciones, sus proyectos. Está un poquito enfermo, lo hemos visto limitadito. ¿eh? Vamos a orar por él, a pedirle al Señor... Que sea su gracia y su fortaleza. Que el Señor lo guíe en este servicio de guiar a la Iglesia Universal. Amén. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y entró en el templo. A los vendedores de, y encontró en el templo a los vendedores de novillos ovejas, palomas y a otros sentados cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas. Y los expulsó a todo del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. A los que vendían las palomas les dijo, quiten esto aquí, no sigan haciendo de la casa mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron, ¿qué prueba nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús dijo, destruyan este santuario y en tres días lo reconstruiré. Esa autoridad de judía le replicaron, 46 años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en tres días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso era lo que se refería y dieron fe a la escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor siente celo. El templo ha perdido su fin. Pasó de... Ser un lugar para el encuentro con Dios, para alabar a Dios, para ofrecer los sacrificios. Hacer un mercado, y eso duele. Por eso dice la palabra, el celo de tu casa me devora. Y Señor, coge un azote y expulsa y mueve. Y es que no podemos perder el fin. No podemos perderlo. No podemos perder la razón de ser, mis queridos hermanos. Eso es lo que hoy el Señor nos pide. Que no perdamos la originalidad la del templo, del templo material, pero este templo que somos cada uno de nosotros tampoco puede perder su finalidad. En el mundo nos podemos perder fácilmente y muy fácilmente nos podemos desorientar en el camino de la vida. Que el Señor sea nuestra, nuestra luz, nuestro camino. Lámpara hacia tu palabra, Señor, a nuestros pasos, para que velemos por el templo material, nuestra parroquia, nuestra catedral, pero también que velemos la pureza y por la limpieza de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia alma. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Guíanos, danos tu gracia y tu fortaleza. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos. Feliz día.